<ríe> Siguiente tema, señores Y es señores, eh, Tienen que manejarse, por favor La gente que tuvieron esos estilistas Porque hubo lo que fue Los peores, los mejores vestidos Vamos a hablar ahora de eso Lo que hubo tanto en la alfombra roja Y también dentro de los premios Y es que los memes con los vestidos y los trajes en los premios soberanos. A través de las redes sociales, los usuarios estallaron con cientos de comentarios y memes sobre el vestuario de los asistentes a premios Soberano. El desfile por la alfombra roja de los premios soberanos. los artistas mostraron sus atuendos, algunos aplaudidos y otros que no fueron muy bien vestidos por la gente que seguía la ceremonia. Realmente, o sea, debieron como que darle una ayudita. Los estilistas, el que más recibió fue, como ven, a Erwin Martínez, que pareció un arbolito. Otros decían que parece un muñequito de Lego, que hay como una serie en la cual tiene un vestidito así. señores por favor, sabemos que un galardón, pero no para que lo exprese así a esos niveles. Hubieron otras, como vemos aquí, Sarah Overtrim también fue la insuperable Adriana Torrón, La Rosmaría, ahí vemos a Nayone y Reyes que la compararon con Maléfica y también de la serie de los chicos ¡Oh! Eddie Reyes <risa> realmente <risa> <risa> la la... fue bastante buena eso la... los internautas se votaron calificando el estilismo a esos artistas que vimos como ah ah Señores, incluso cuando tenía la macarilla hablando Se le marcaba esto aquí Y le hicieron un meme que parecía de que un, un chimpancé like, Porque se le marcaba eso de ahí Y también se le hizo a la insuperable Aquí vemos a Kimberly, la que fue a Miss Universo Que parecía un recro de uva También decían que estaba apoyando al PLD Había otro en el que tenía una estrella Hacia ellos. Y también estábamos lo que eran Carolina, Aquino y Clarisa Que parecía ay ah, yeah. Poja para bañarse. No, de, de, de, de así no. No, de no sí, bastante. No, no, no. La compararon como, ese parece un dominó, este fue un invitado de fuera, si no me equivoco, que fue, incluso lo compararon como capa también de ellos, y como Star Wars, de igual forma. O Entonces, sea, ahí vemos <risa> la, la creatividad que tuvieron estas personas. Aquí vimos aquí mi ultra mega también. Lo comparo aquí con yo no sé qué es, un transforme. Ese ¿no? es el de. ¿Tú no viste la película de. El depredador, el depredador ah, Camila? ¿Tú no viste esa película? Dios mío, no, ¿Tienen no. Tiene que ver. No. De no. Arnold Schwarzenegger. Ah. No, el Arnold Schwarzenegger hace con El Depredador también y usted tampoco se la sabe esa película. Ah, ya. Oh, yo la tenía Ay, y el no chiquito, me... en DVD. El, la 1. La 1. Con Arnold Schwarzenegger. Ah, no, esa, no, no, yo no sé esa que película. El es depredador selva, químico. El depredador. De ahí. Ah, ok. ¿Quién es esa? Esa es Heidi Cruz. Heidi Cruz. Allá, la, allá está como la rosa esa, Ahí que ponen palo coronavirus, aparece un Aquí vemos esta Frozen también. Hello, buenas. Una llamada. <risa> hello. Hello. hello. Hello. Hello. Hello. Sí, hello. Sí. Mi yo estoy llamando a Telenor, Sí. A su orden. Bueno, entonces señores, para ustedes, ¿quiénes fueron los mejores y los peores vestidos? Opinen llamando aquí al 809-725-0505. Aquí vemos parece un Fanta. Pongan por favor la musiquita, Fanta. la musiquita del otro. <ríe> De Elvis. Con retorno. Hubieron peores, pero también hubieron buenos señores. Eso hay, que señores esa, eso hay que destacarlo. A propósito, Elvis estuvo aquí en el día de hoy. Vino aquí a celebrar los tres premios a, aquí a Telenor y dio las gracias a la empresa eh, pues siempre apoyarlo desde sus inicios. De qué, su bueno, qué bueno, qué eh, bueno. Entonces estamos muy orgullosos de él, del primo. Así es, así Elvis, es. El primo, el, Elvis Martínez, serie 5-6, eh, no niega sí. dónde es, aunque vive en Santiago, por razones personales, pero aquí se bien merecido sí, lo dijo claro. a nosotros sí, sí. real Señor, y continuando con eso de esos vestidos hubo un, si tienen la foto por ahí producción, que es donde está la insuperable junto a Toxicro que tenían un vestuario muy similar a Beyoncé y Jay-Z que hicieron un meme como lo que pides versus lo que te llega en tienda china, la de que tú pides una cosa y llega falsificado también le hicieron eso, porque tenía tipo boina. Entonces hicieron un como que estaba cagando como una pizza aquí arriba, como esa gente en Estados Unidos, que se vio una pizza de ese lado. Sí, pero sí. hubieron otros que estaban buenos también. Y recalcar, resaltar. Qué? ¿Cómo así? Bueno ¿Cómo también. ¿Pero el que estaba bueno? Hay un tío, pero esta gente, pero tan en su mente sana. No. Lo, la ropa. Ah, ok. No, la, okay. la ropa. <risa> okay ¿Y qué fue? Tú tienes que decir, porque es tan bueno. Pero si sí está hablando de la ropa, la ropa. y la sí, claro. Seguimos con la imagen no hay más imágenes de los de los mejores Animales, con los animales. Sí, sí. sí. sí. si no eh, sí, pues, o sea, es la el... foto Ahí es Nashla. Nach, Nashla Vamos a ver a Nashla. Ella estaba linda. Pues, fue una de las vestidas, claro. Eh, no se, no se oye la ahí está Nashla Bogart. Como un flamenco. Jay Wheeler. Como un cuervo. Esa <risa risa> Clarissa Molina. Clarissa sí. Molina. Este fue el traje de... Naioni. Naioni Reyes, que, que, que, lo ahí ahorita. Sí, sí. Arron como Maléfica. <risa> Maléfica. Sí, cierto. Sí. Eh, Romo obviamente. Fatal. Leopardo. Este, esta es Harry Cruz, ya la vieron por ahí. Velayla Insuperable. La insuperable. <risa> Señores. <risa> y ahí vemos a Mari Cruz, que también va a ir a Guetta, junto con esta. <risa> ¿Cómo? Con, con Flamenco. <risa> pasaron, Señores, no, la gente no pierde tiempo. Estos cibernautas no pierden tiempo y hacen sus memes. De una vez, tomen mero. De una vez arrancan, mira. Nadie ¿Qué? salió listo en esta vuelta. No, A toditos se lo comieron. A todo el mundo. mejor vestido yo. Claro, porque ellos están para eso, para hacer esos memes. <risa> es ¿Eh? cierto. Esos memes tan fuertes, señores. Y en otros.